Mi padre trabajaba en una fábrica que había en benicalá y por eso yo nací allí, pero enseguida de dos añitos ya fui a vivir a la cueva. Yo sí, yo nací en la cueva, sí. Me asistió Silvia, que era la comadrona que había en el pueblo, sí. Y estuve yo estuve viviendo hasta los 12 años. A los 12 años nos fuimos a otra cueva, pero de pie llano. La que yo nací, nació, o sea, entró los 13. Sí. Y el suelo era todo de piedras así de, de piedras esas de río de río en el centro en el centro el lo barríamos regábamos y se quedaba y hasta y, ya está. y sí. luego los lados eran de, de ladrillos un... rojos de estos de sí, antiguamente de, de manises sí, sí y y, y echábamos pu pulimento. Y de vez en cuando, cuando llovía mucho, íbamos a poner el pie en el suelo y tocábamos el agua. Luego salíamos también a, a, a comer cuando venía el solecito que hacía frío. Mi madre ponía una manta y sacábamos la mesa allí. Que es curioso si hubiéramos tenido fotos. Porque... Y entonces ponía una manta y así no nos daba tanto el sol y comíamos allí fuera. Estábamos... ¿Eh? ¿Te acuerdas bien, de eso? Yo lo recuerdo. Sí. Es que habíamos un vecindario también buenísimo. Y éramos familia. Nos salíamos a cenar fuera todos porque allí ibas de tu casa, ibas al vecindario y no hacía falta ni llamar. Entraba tía Carmen, tía Julia, tía, sí, antes eran todo tía. Tomamos la comunión allí, las tres. Se hacía una paella grande, ¿Qué? se ponía una mesa, ¿Qué? hacían bebidas. ¿Qué? Ellos, el pipermín, y el crema café, sé cuantos, y ahí nos pasábamos bomba. Y luego antes de estar los grupos de la Merced, que era todo garroferal, allí íbamos a jugar pues Sí. Pues todos los, los niños que estábamos por allí. Íbamos a casa, cogíamos el bocadillo y allí fuera. Y allí fuera. fuera. Estábamos con todos. Llegaba el verano a pintar. Ale, a rascar la cueva y, y a pintarla. Yeah. Y, y yo renegaba, como era la más pequeña, pues era la que más renegaba. Y el pozo ese, ¿te acuerdas que lo metí yo? Que se cayó. Que estábamos jugando, había como una cosa así y el, el eso estaba Mentido. metido. Y mi hermana la mayor yo Estábamos jugando y se ve que me empujó sin querer y me fui allí y me tuvieron que llevar corriendo que aún tengo aquí, hay sangre corriendo. Mis hermanas, cuando eran jóvenes, venían la, la, los novios con la rondalla También, a tocarles a, sí, a la puerta. Años, vaya. Aún me casé allí. ella Mi hermana se casó en la segunda cueva la segunda y cosa. ya de ahí nos fuimos a vivir a la calle del Cristo. Sí, que lloramos, sí, lloramos. Ay, Yo en a... la primera más que en la segunda. La segunda ya no, porque... La ya... segunda es que era más como casa, casa normal. normal. Y, okay. y, voy, y además ir? cuando ibas por ahí que te decía de dónde eres y decías de paterna y además cobera. Aquello ha sido nuestra vida de, de juventud, la más bonita.